Desde Teletenango, en la capital de Guatemala, transmitiendo desde 1956. Ahora, con tecnología satelital. El primero y el mejor, con la programación en la que usted tiene mucho que ver. El año del cincuentenario Gracias a su preferencia Este es TGBTV Canal 3 El Super Canal Uno oh, de la Televisión Centroamericana